Bienvenidos a mi canal, hoy reciclaremos una caja de leche, haremos una caja regalo, sácale una sonrisa y felicita a un ser especial en su cumpleaños, creo que esta cajita lo alegrará un poco en estos momentos que estamos pasando, espero les guste, antes de ir al paso a paso quiero recomendarles este video, tarjeta interminable circular de amor, esta tarjeta está increíble, abre, vuelve y abre y abre como cuatro veces y muestra unas imágenes preciosas de cerditos, está espectacular, no te puedes perder el paso a paso y lo Verás en el canal regala siempre amor. Cuando pases a ver esta tarjeta, no se te vaya a olvidar suscribirte. Ahora vamos con el paso a paso. Vas a tomar la caja y vamos a cortar una parte, son más o menos como 4 centímetros. Vamos a forrarla con papel regalo. Esta parte no la forramos, pues vamos a forrar los cuatro lados. Nos queda así. Ahora vamos a cortar un cuadro en cartón duples de 17 por 17 centímetros. Y en sus cuatro lados vamos a medir 3 centímetros. Hacemos los quiebres y cortamos dos extremos. Y vamos a armar así. Nos quedaría así acá en esta parte forré con cartulina azul, la carilla esta parte. Ahora vamos a tomar el de 2 cm de espesor que sería para estos cuatro lados. Voy a forrarlo con cartulina azul en esta parte superior. Hacemos con todos así, nos quedaría así. Ahora vas a cortar un cuadro de 13.5 x 13.5 y en sus cuatro lados vas a medir 3 centímetros Esta sería la tapa. Vamos a forrarla con papel regalo. Vamos a pegar una cinta papel acá en esta parte. Con cinta adhesiva pegamos acá y hacemos lo mismo, pegamos una cinta así. Ahora vamos a tomar un papel o un cuadrito de cartulina y vamos a hacer esta figurita, es un corazón. Y escribimos un mensaje. Los mensajes son de una canción. Ahora vamos a tomar una hoja roja Vamos a doblar Así Y vamos a pegar todos los mensajes Acá lo que hice fue decorar con punticos, rosquitos y estrellitas Vamos a doblar así Vamos a tomar una cartulina azul Y vamos a hacer esta figurita Voy a hacer esta carita Ahora voy a recortar y la voy a pegar en una cartulina blanca y cortamos ahora vamos a pegar acá acá voy a hacer como unos globitos en forma de corazón vamos a hacerlos de colores y voy a alinearlos con marcador para que se vean más, nos quedaría así Vamos a cortar globitos, un cuadro de cartulina azul, goma eva brillante y un cuadrito blanco. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. A cada globito le vamos a pegar un palillo. vamos a hacer ahora un regalito vamos a pegar acá la tirita de goma de brillante o escarchada igual a estos dos lados cortamos esto que nos sobra y escribimos eh, mensajes recuerden, vuelvo y les digo los mensajes de, que estoy escribiendo son de la canción que Dios que bendiga y vamos a pegar acá estos, este cuadrito. Uno de acá, un moñito. Y lo pegamos acá. Vamos a delinear el regalito. Para darle como más vida, para que se vea como más. De este cortamos otros dos. Vamos ahora a cortar cuadritos en goma de eva brillante o mi normal. A escribir una frase de 2 centímetros por 3 centímetros y vamos a escribir felicidades ya la letra i la tenía cortada como pueden ver Vamos a cortar y vamos a ubicar en la cajita así. Vamos a utilizar unos mariachis. Esto es lo chistoso de esta cajita. Me parece que queda muy original. Vamos a pegarle palillitos y vamos a ubicarlos así. En esta parte vamos a ubicar este. Y en los dos lados vamos a ubicar los que faltan. vamos a colocar ahora el contenido, la tarjeta y los regalitos y unos dulcecitos chocolates tapamos con papel seda vamos a hacer ahora un moño, necesitamos un metro de cinta papel de 2 centímetros de ancha, envolvemos así en cuatro dedos vamos a fijarnos que esta parte quede encima de esta y vamos a doblar en la mitad cortamos y amarramos así vamos a sacar el moñito Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que alegres los corazones de tus personas especiales. Manito arriba si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus amigos y si no te has suscrito a mi canal, espero que lo hagas. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.